La gente que viene a ver los globos, se compra una concha, se sienta en la plaza y se pone a ver cómo suben. Las guitarras y las artesanías son nuestro origen. Quien compra algún recuerdo se lleva consigo una parte de paracho. Si no has probado las canetas de paracho, no conoces el sabor de canto y Tienes que vivirlo. Primero, estas manos enseñaron a hacer globos, después guitarras, porque lo bien aprendido nunca se olvida. El juego de la huarpa y los globos de Cantoya son como almas y malas que se acompañarán por siempre. Cantoya Fest. Tienes que vivirlo.